Dios bendiciendo y J.K. Blas produciendo Le doy gracias siempre a mi señor Porque él es que da todo tipo de talento Él es que da la vida y la salud Quiero, Quiero alabar a Jehová Porque él es mi papá es? Quiero darle gloria y honra en bendición. Porque en él encuentro paz Paz. Creador la existente el único que puede salvar tu vida Sus obras son inmensas Jehová El que cree en sus palabras ah. de la, la libertad Jehová ah. Alabaré a Jehová la Porque en él encuentro paz, paz. Él quiere salvar mi vida Porque es el único Dios De este mundo de ira Jehová, Nicolás Es? En esta tierra de maldad Yo no me quiero quedar ah. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él Sufres aquí y estarás feliz allá Porque Él ha prometido un lugar Nuevo para nosotros que esperamos en Él con amor okay, mi gente. Alabaré a Dios Quiero quedar alabaré que? a la de Jehová, porque no en él encuentro paz, paz, Él quiere salvar mi vida, porque es el único Dios de este mundo de ira El único Jehová di Papá, yo quiero entregar mi alma. Sabes cómo es? En esta tierra de maldad, lo yo no me quiero. Dios bendiciendo y J.K. Blas produciendo. Le doy gracias siempre a mi Señor. Quiero alabar a Jehová. Okay, mi gente. Porque él es mi papá. Cómo es. Quiero darle gloria y honra. En bendición. Porque en Él encuentro paz. Paz. Crea darle la existencia. El único que puede salvar tu vida. Sus obras son inmensas. Jehová. El que cree en sus palabras. La a la libertad, a Alabaré a Jehová, porque en él le encuentro paz, paz, Él quiere salvar mi vida, porque es el único Dios de este mundo de ira. Jehová dijo, yo quiero entregar mi alma, Como es en esta tierra de mal.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 Salvar mi vida en bendición de este mundo de ira, Jehová, oh, Jehová, oh, mi papá. Yo quiero entregar mi alma ¿Sabe cómo es? en esta tierra de mal. Yo no me quiero quedar. Él quiere salvar mi vida, porque es el único Dios de este mundo de ira. El único Jehová, mi papá. Adientía. Yo Adientía. quiero entregar mi alma. ¿Tú sabes cómo es? En esta tierra de maldad. Lo que? Yo no me quiero quedar. Ah. Dios bendiciendo y J.K. Blas produciendo. Le doy gracias siempre a mi Señor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 We'll be We'll